Saludos gente, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. Sean bienvenidos a esta página, TICS de Anatomía. Seguimos creando contenido para todos ustedes y les saquen el buen provecho a los temas que estamos realizando. El día de hoy vamos a hablar del hueco popliteo o también conocido como fosa poplit. El hueco popliteo es una región topográfica del miembro inferior que se encuentra localizada detrás de la rodilla. Esto que tenemos acá es una vista posterior de la rodilla, donde vamos a evidenciar esta estructura que se llama fosa poplitea o hueco poplitea. Lo primero es que la fosa poplitea o hueco poplitea tiene forma romboidal. Vamos a trazar varias líneas para dibujar acá. Esta es la forma del hueco popliteo y ese hueco popliteo se va a dividir en dos triángulos por una línea imaginaria que tenemos acá, que trazamos de un lado a otro. Y ahí tenemos un triángulo superior y un triángulo inferior. Vamos a conocer ahora los límites de esos triángulos que hemos dibujado. Eso que tenemos ahí es el hueco popliteo, en una imagen transparente donde se evidencia el contenido y los músculos que van a formar los límites. Tenemos como límites del hueco popliteo, esta parte que se ve acá superior y lateralmente, vamos a tener el tendón del músculo bíceps femoral. Superior y medialmente tenemos dos músculos o dos tendones, que es el músculo semimembranoso que se encuentra un poco más lateralmente, y tenemos también el músculo semitendinoso, específicamente el tendón de este músculo, va a formar el límite superior y medialmente. Aquí tenemos dos estructuras importantes, lo que se ven acá son los músculos gemelos, gemelo lateral, gemelo medial, también conocido como músculo gastrocnemios y esos son los que van a formar los límites inferior y medial, inferior y lateral. Acá tenemos gastronemio medial y el músculo gastronemio lateral. También ese hueco popliteo presenta un piso, vamos a ver trazando la línea imaginaria que mencionamos, que vamos a dividirlo en dos triángulos, un triángulo superior. El piso del triángulo superior está formado por la cara poplitea del fémur y el piso del triángulo inferior, ahí vamos a tener el músculo poplíteo El techo de ese hueco poplíteo está formado por la fascia poplitea. Vamos a ver ahora cuál es el contenido que se encuentra localizado en el hueco poplíteo Lo primero que vamos a tener es el paquete nervioso poplíteo Ese paquete nervioso poplíteo está formado de medial a lateral y de profunda a superficial por la arteria poplitea, la vena poplitea y el nervio tibial. Acá tenemos... La arteria poplitea que es el elemento que se encuentra más profundo y más anterior, podemos decir como esto es una vista posterior, es el elemento más profundo y más anterior. Luego tenemos la vena poplitea que se va a localizar superior y lateralmente a la arteria, esto que tenemos acá es la vena poplitea. Y por último vamos a tener acá lo de color amarillo que es el nervio tibial o también conocido como nervio ciático popliteo interno, así le llamaban anteriormente a ese nervio, nervio tibial o ciático popliteo interno. Este es el paquete vasculonervioso poplíteo. Recuerden, de anterior a posterior y de profundo a superficial es arteria, vena y nervio. También se lo puede mencionar en el examen, que siempre le va a salir en los exámenes de anatomía de miembros inferiores, cuál es la disposición de los elementos. También puede ser Nervio, vena y arteria. Eso es de superficial a profundo y de lateral a medial. Así que ya saben, contenido. También tenemos como contenido en ese hueco popliteo esta estructura que se ve acá, que va a penetrar y desemboca en la vena poplitea y es la vena safena menor, también conocida como vena safena externa. También podemos encontrar que se origina dentro del hueco popliteo este nervio, que es el nervio peroneo, común. Y encontramos también otra cosa importante, son los ganglios linfáticos poplíteos Así que ya saben, esto es lo importante de conocer el hueco popliteo. Ahí se localiza el curso de la arteria poplitea, que también ustedes pueden buscarlo en casos de herida a nivel del muslo o por encima de este. El doctor se estuvo con ustedes y nos vemos en el próximo video Si a ustedes les gustó este video por favor, denle un like y compártanlo con sus compañeros, colegas y amigos. Nos vemos en la próxima.